Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver si ya está. Estoy en vivo, ahí estoy. A ver quién me acompaña. Seguro todos están esperando al presidente, ¿cierto? Yo ya no estoy esperando al presidente, yo me quiero relajar. Así que quien se quiera relajar conmigo, me acompaña. Voy a usar una maquinita de estas que recién me compré. Entonces, vamos a ver qué tal. He estado haciendo unos eh, sobres y han quedado geniales. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a usar eh, esta maquinita para hacer eh, los snaps. Sí, ha salido antes que el presidente porque el presidente se va a amarrar cuánto. Entonces, no, prefiero relajarme haciendo... Mis cosas. <risa> hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esperemos al presidente, porque sí tenemos que saber las, nue las nue nuevas eh, normas, las nuevas restricciones, pero no nos estresemos, chicas, ¿ya? Porque la idea aquí es que estemos eh, cuidándonos, pero sigamos, sigamos haciendo lo que nos gusta. En mi caso, prefiero ponerme a hacer scrap. Eh, Así que ustedes también, siempre atentas con todas las cosas que están pasando, por supuesto, ¿no? Hola, Ileana, sí, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Algunas se ha comprado esta maquinita? A ver, cuéntenme. ¿Algunas se ha comprado esta maquinita? A ver, las que nos encantan estas cosas. Bueno, yo me la traje. Esta maquinita yo me la traje. Es para poner los famosos snaps. Ahora les voy a enseñar. Yo ya he ido practicando y me ha gustado, me encanta el resultado, como para poner broches en sobres, en, eh, de repente algún cinturito eh, dentro de tus eh, álbumes. ¡Hola! Bueno, les, com les comparto si me comparten. Así que por favor a compartir, a compartir. Todas tienen que salir como distribuidoras de contenido, para que ustedes también me apoyen, ¿no es cierto? Para que me manden estrellitas. Hasta ahora no sé cómo es esto de las estrellitas. No he tenido tiempo para averiguar. Pero por favor, a compartir para que todos puedan entrar a ver para qué sirve esta maquinita. Será motivo. Vengo a inquietarlas. Ese juguetito no tengo, dice Ceci. Uy, se fregó la, la lora. <risas> no la tienen no la, ya ven ¿qué son snaps? yo ando perdida en, en el scrap sí, está chévere ahorita les enseño a Dianita la vi anoche 39 soles ah, qué chévere, ve Dianita la puede tener no, pero no me tientes terminando la transmisión todas ¿Ven? sí, sí la he visto y buenas tardes eh, ya no, yo me la compré, yo me la compré por Amazon y me la trajeron. Miren, es una hermosurita. A ver, voy a ver si me está mirando, espero que sí me esté mirando. Es una hermosurita. Eh, yo la eh, se las enseñé, pero todavía no la había usado y eh, me la compré junto con esta este estuche. ¿Por qué eres así? ¿Por qué soy así? No es Snap, es Snap, así, Snap. Acá está la, eh, la página, camsnap.com. ¿Ahí lo leen? A ver, si no lo leen, voy a poner aquí abajo este corchito. Ahí. camsnap.com. De ahí me la compré. Vi varias, varias, pero así de, de, de color metal, pero... Después encontré esta floreada y dije, esta tiene que ser mía. <risa> así que sí, estas me las compré, como les digo, por Amazon. Me la trajeron. Mi amiguita me la trajo. Y viene así. ¿Cuál es la, la página de Diana? Siete scrap, chicas. Siete scrap la tiene, pero no es esta. Es una de color metal normal. ¿Ya? Si quisieran esta, tienen que entrar a, a camsnap.com. ¿Ya? Si no me equivoco, por acá tengo su papelito. A ver. Sí, acá está, Camp Snap Service Card, así me la compré, yo me la compré por Amazon, ¿ya? Y entonces he comenzado a probar y miren qué lindos quedan los sobrecitos, miren este de aquí, miren qué bonito, lo he hecho con los papeles de escraperas de miércoles, ahí está, ahí está. Este es en forma de corazoncito. Miren este de acá que lo he hecho con mis papeles de... Este... De Summer. Estos... Eh, este papel de limoncitos. ¿Qué están diciendo? Todas las necesitan. Te cuento que, que de, que de chivola fui decoradora de tienda Spirit... Y ellos en los 90 usaban en las blusas en vez de botones, claro. Miren este sobrecito que he hecho, ahora les voy a enseñar cómo lo he hecho. También le he puesto su snap y miren este transparente que utilicé eh, el acetato de Dalma. Y también le he puesto su snap y miren qué chévere ha quedado ahora para el Día de los Enamorados. Estoy pensando hacer algo eh, especial en la página con el grupo, así que miren qué bonito quedó. Preciosito. Y ahora les voy a enseñar a usarlos. Ya he hecho estos tres para ir eh, probando. Ya les voy a mostrar cómo viene. que Hola, hola. ¿Cómo están? Siempre quise usarlos en papel. Tendré que tenerla. Claro, por supuesto. Me encanta. Me encanta el resultado de los sobres. Así que les voy a enseñar a ver cómo... cómo este cómo lo tenemos que usar ya ahí está esta es la maquinita eh, como dicen por ahí las chicas en 7 scrap la venden he visto de color metal toda no como como está floreada pero sirve no es cierto este ya es más cuchi eh, a mí me vino con este desarmador y este punzoncito ya y me vinieron, porque compré, ¿ah? ¿eh? No es que me vinieron, compré un estuche de Snaps. A ver, vamos a abrir aquí. Y ahí los pueden ver de colores. Eh, ese es sobre, ¿de qué material es? Sí es acetato, es el acetato de Dalma. Este es el acetato de Dalma. Ahora les voy a enseñar a usarlo, ¿ya? Y miren qué bonitos los colores, me encantan porque son súper vivos, súper vivos los colores. ¿De dónde es la Floreada? Repito, la Floreada es de esta marca. La he comprado por Amazon, pero ustedes pueden entrar a Cam Snap. Así se llama. De Cam Snap. Es eh, la Floreada. ¿Ya? Sí, los vende Sueños. Sí, el acetato lo vende Sueños de alma. Así es. ¿Cómo se llama esa herramienta? El nombre artístico no lo sé. Lo único que sé es que es una herramienta para colocar snaps. Si por ahí alguien se averigua, ¿cómo se llama? A ver. No, no no le veo el nombre. Como todas estas cosas están en inglés. A ver, a ver. Me vino acá. Acá me vino. Pliers for Plastic Snap. Pliers for Plastic Snap. Este es el modelo K3. Así me vino, así. Así me vino. Ahí está, ya. Ver, tómanle un screenshot. Un chic. Ahí está. Dice que el video de instrucciones se incluye en www.camstap.com. Seguro que ya se fueron. Ya se fueron a buscar. Me vinieron todas estas cositas para explicarme, pero no es, no es complicado. Ahora les, les explico. ¿Ya? Entonces, esta es la maquinita. Me vino con esto. Además, me vino con unos repuestos. Acá están los repuestitos. Hay que traerla por docena. Sí. <risa> Miren, me han venido estos repuestitos. Eh, yo me he dado cuenta que hay unos más chiquitos que otros. Eso quiere decir que de acuerdo al tamaño del snap, ustedes van colocando eh, estos ganchitos, ¿no? Tiene uno negrito acá y otro transparente. Y me imagino que para el, el desentornillador sirve para sacar eh, lo, las dos eh, puntas y, y colocarlas, pues, ¿no? Ya, me vino, así me vino, sus repuestos, ¿ya? Pensé que todos eran del mismo tamaño, pero no, uno más grande y otro más chiquito. Eso quiere decir que hay snaps más grandes y más pequeñitos, ¿no es cierto? Buenas. Es alicate para Snap, ahí está. ya ahí está, Patty contestó la pregunta. Yo le digo maquinita y es un alicate para snap. <risas> snap Clear, ahí está, en inglés, Snap Clear. Muy bien. Entonces viene con esto, viene con estas eh, dos herramientas más. Y yo aparte, como les digo, compré estos snaps de colores preciosos. Buenas tardes. A compartir, por favor. Muchas gracias. Gracias. Miren los colores. Amarillo. Ya tiene con estrellita. Blanco con estrellita. Estos me han venido mezclados. ¿ah? Miren estos de corazón. Miren, por favor. Ahí está, de corazoncito. Acá hay rosados. Están los chatos por completo y también los que tienen forma. Ahí está, en este caso de corazón. Ya, hay rojos, negritos, todo va a depender de la combinación que le quieran dar al proyectito, ¿ya? <risa> ¡Hola! Sí, estoy chocha con mi maquinita para poner mis snaps, así que les voy a mostrar. ¿Qué les parece? Es una hermosura realmente, vamos a ver, ¿ya? Vamos primero a hacer una parecida a esta, esta yo la hice con la colección de Summer... Esta de Class Summer. Esta. De Photoplay. La que he usado para el layout que hice. Entonces vamos a buscar. A ver. ¿Qué colorcito voy a querer? Vamos a ver. Esta. esta con esta de trabajado. Esta. Vamos a usar esta. ¿no? Esta. Ya. Voy a poner acá un costadito. Y vamos a hacer un sobrecito, un sobrecito. Hola, bienvenidas, chicas. ¿Qué están esperando al Están esperando seguramente al presidente, ¿no? Yo ya no lo espero ya. Ya no lo espero. Para qué. Me estreso. <ríe> Ya vamos a ver, vamos a hacer un sobrecito, un sobrecito. Vamos a agarrar nuestra cartulina. Y voy a cortar en 15, ¿ya? En 15 nomás. Aquí, en 15, a lo largo. Ya está. Vamos a hacer un sobre súper fácil. Nosotros siempre necesitamos hacer sobres, ¿no es cierto? A ver, ¿están compartiendo? No las veo que compartan, ¿ah? ¿eh? Compartan, chicas, por favor, compartan. Así somos más, somos más. A ver, ¿quiénes salen como distribuidoras de contenido? Cuéntenme, ¿quiénes salen como distribuidoras de contenido? Algo tengo que regalarles a las chicas que salgan como distribuidoras de contenido. A ver, vamos a marcar en 6. Está en 6. Un sobre bien facilito, ¿ya? Y en 13.5. En, en 14. Ya en 14. Muy bien. La, este, la anís, la anís. ¿Qué está haciendo la anís? Ay, no, ya me equivoqué. Por estar mirándolas. No, va a ser en 6 y en 18, ¿ya? En 18, no importa. A ver, quiero doblar aquí justo en 6. ¿Mm? Vamos a hacer un sobrecito así, monono, monono, monono. No, menos. Voy a querer más o menos ah, en acá. En, acá, en 13. Ya, entonces, en 6 y en 18 y medio. ¿Ya? Para que nos quede así. Ahí. ¿Sí? un sobrecito, un poquito más grandecito del que yo ya había, así, así, ¿ah? simple nomás, ya compartan, pues compartan, la paloma está de visita, ay, no me digan, que espesa la paloma, de verdad está de visita la paloma, a ver, espérenme un ratito, A ver, ¿ya está? No me digan que la paloma está de visita. ¡Qué espesa esa paloma! Oye, vamos a redondear las esquinitas. Sí, a ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Yo ya me acostumbré a la paloma. Qué espesa la paloma de verdad. A ver. Se escucha como un areteo. También estaba esperando a la paloma. <risa> no esperen a la paloma. ¿Qué les pasa? Ya. Vamos a hacer aquí una un desplegable de once y medio, ya. ¿En serio? ¿Pero me escuchan a mí o no? Porque si no me escuchan, estamos fregados. Once y medio. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí me escuchan, ya. A ver, vamos a marcar a un centímetro. A un centímetro vamos a marcar hasta el 10, creo. Vamos a marcar. ¿Me escuchan a mí y a la paloma, seguro? A mí y a la paloma me escuchan. No, pues, chicas, ¿cómo va a ser? Vamos a hacer un acordeoncito, ¿Ya? para ponerlo en este costadito que está acá, acá, ahí, sí lo ven, ¿no? Muy bien, vamos a cortar aquí. Ya. ¿de cuánto es? De 6, ¿ya? De 6 centímetros y vamos a hacer un acordeón para colocarlo por acá escucha se escucha y la paloma también. Ya, pues, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner aquí. Ahí. ¿Lo ven? Qué bonito. Y vamos a hacer otro más. Otro más. De seis también. Vamos a marcar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y... 6 entonces vamos a hacer dos de estos ya a ver quién va a ser eh, ¿quién, quién va a hacer el proyectito ya no importa si no tienen los snaps pero hagan su sobrecito es súper fácil buenas tardes te escucha bien y a la paloma también la escuchamos bien ay Dios mío esa paloma no sé por qué me, me pasa esto con la paloma. Ya, este va a estar aquí. Vamos a pegar acá. Ahí. Y este va a venir por acá. Es una hermosa la cartulina. Así es. Ya. Ahí está. Es la cartulina que estoy usando para el, los proyectos de verano en la academia. Muy bien. Ya, ahora vamos a ver dónde vamos a colocar el snap. Es importantísimo. ¿Ya? Antes de pegar, vamos a colocar el snap. ¿Qué color vamos a usar y todo? Yo creo que aquí se vería bonito un fucsia, ¿no? Uno de estos creo que se vería lindo. Sí, pues, un fucsia vamos a ponerle. ¿Ya? O puede ser un azul también, ¿no? Uno de estos como verdes. A ver, ¿cuál le ven más bonito? A ver, a ver... Comadre, llegaron, llegaron las comadres. Aquí tengo que tener cuidado y ver hasta dónde me va a llegar el snap, ¿ya? Sobre todo por el huequito, no sé si lo ven ahí. ¿Sí? Si lo pongo aquí, tengo que tratar de que el snap llegue por acá. Ah, Es por el hueco, eh, no hay mucho espacio, ¿lo ven aquí? No hay mucho espacio, entonces tengo que estar segura si es aquí ahí más o menos tiene que llegar el snap. ¿Ya? Entonces, con un lapicito y una reglita, ¿empezó la tortura? ¿Qué pasó? Ay, ya está hablando el presidente. Ay, qué terrible. Ya, pues, chicas, ¿qué nos queda? Solamente tener paciencia. Si es siete y medio, justo en el verdecito tiene que ser. Justo en el en el verde. A ver, quiero ver hasta dónde llega mi snap para no tener problemas. Ajá, hasta acá. Aquí puede ser. Entonces, agarro. Díganme, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el hombre? ¿Qué está diciendo el hombre? ¿Dónde está...? Ya, ya, ya. Ya escúchenlo, pues, escúchenlo. Paciencia, chicas, paciencia. Tenemos que tener paciencia. Ahí está. Ya le hice el hueco por aquí, por acá. Ya. Voy a confirmar que va a llegar mi maquinita. Ajá, ahí va a llegar. Ahora sí, ¿qué color le ponemos? Yo creo que este, ¿ah? ¿eh? Sí, ya me decidí. Ya, entonces, ¿cómo escogemos los snaps? Tenemos que coger dos de estos de aquí, de los chatitos. <ríe> sí, paciencia, chicas. Dos de estos chatitos, uh, como le dicen, el macho y la hembra, ¿no? Este es el que viene aquí. Y luego hay otro que tiene... Uno... Un tubito más larguito. Este acá. Este va a venir acá. A ver, les muestro ya. Ya ustedes atentos, pero tranquilas, tranquilas. Ahí lo ven. Está más bonito, ¿no? Ya. Entonces, son dos de estos. Dos de los chatitos, como ven. Ya. Y, eh, y cada uno tiene eh, un macho y un hembra. Ahí lo ven. Ya. Si ustedes se enganchan acá... Coge ven el macho y la hembra, así es, el macho y la hembra. Ahí, a ver, miren, ya se ya se enganchó también el macho y la hembra que no, no quieren que las que lo saque el macho y la hembra ya está ya. Entonces así se coloca el machito y la hembrita. Ya, entonces eh, vamos a ver. Este es el que va a ir arriba. O sea, acá. Este lo ponemos así. ¿Lo ven ahí? Miren, esto estoy esto que les pongo el recontra zoom. Agarramos así y ahí se colocó. Lo ven, ahí está. Ay, me parece excelente. Me encanta. Claro, ahorita vamos a hacerlo con los plásticos. Te voy, voy a subir un poquito porque creo que está con mucho zoom. Ya, ahora el de aquí. Ya, este viene por aquí atrás. Y este viene acá. y Listo. A ver, vamos a ver si funciona. Funciona. Ahí, Ahí está. Miren qué bonito quedó. ¿Qué pasó, picarona la Miss Vilma? ¿Qué ha pasado? Miren qué rico suena. ¿Qué dice? Se puede hacer con plástico ahorita, sí se puede. Ustedes se imaginan cuál es el macho y cuál es la hembra. Hoy oh, la Vilmita está haciendo este despelote, no creo, Vilmita, ¿qué? Ay, la Vilmita. Ahí está. Miren qué chévere quedó. Ahora le vamos a poner los detallitos de acá de los costados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a cerrar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué me haces esto? Porque justo le había sacado todas las cositas, todo lo que se quedaba ahí. Uh -huh. Vamos a poner acá. La Miss Vilmita. No puedo creer que la Miss Vilmita esté diciendo esas cochinadas. No puedo creerlo. <ríe> y este por acá. Vamos a colocar este por acá. ¿Ya qué está diciendo el Prezi? Díganme. <risa> ya, de verdad. Hemos estado esperando. Hasta hemos almorzado con el, tele, el televisor ahí prendido y nada. Ya, este va a venir acá. Ahí. Ay. Ay, qué bandida la vilnita. Uy, sí, salí. Se me pega la comadrita. <risa> Ay, chicas, me hacen reír. Ya vamos a cerrar. Vamos a hacer este sobrecito. Qué hermoso que quedó, por favor. A ver, todas están compartiendo... Díganme, todas están compartiendo. Ahí está, así queda, miren. Así. Qué bonito queda con una cartulina doble, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ay, qué bonita. Así quedó también la que hice de limones. Igualita la hice. Lindas, ¿no? Para hacer eh, sus proyectos de scrap, sus álbumes. Me parece maravilloso. Maravilloso. Suena inclusive, ¿ven? Me encantan los colores. Ya, Este es el uno. Este es el primero. Facilito, sencillito. Vamos a hacer otro, ¿ya? Con la punch board. ¿Quién tiene, quién tiene la, la punch board? Vamos a hacer con la punch board. Voy a dejar este por aquí. jajaja ja, ja, ¿de qué se ríen? ¿Qué ha pasado? Compartido 15 veces. <ríe> bien, chicas, bien. Compartan, compartan. Es la única forma de, de apoyarnos entre nosotras, compartiendo, ¿no es cierto? Ya, olvídense el precio. Claro, hay que estar atentas, eso sí, pero olvídense el precio. Vamos a relajarnos haciendo lo que nos gusta. Ya, vamos a hacer otra. ¿Ya? ¿Qué les parece con el acetato de Dalma? A ver, ¿dónde está? Miren esta belleza de acetato que tiene Dalma. Vamos a ver si lo pueden ver. Voy a poner otro colorcito para que lo vean. Vamos a poner este color. Miren estos corazones ahora que viene el Día del Amor y la Amistad. Compartido, precioso, Cookie Camacho. Hola, Cookie, ¿cómo estás? Miren estos corazones. Este acetato lo vende nuestra amiga Dalma. ¿Ya? Sueños Dalma se llama. Así la buscan. Como Sueños Dalma. Vamos a, buscar, vamos a usar la Punch. Para mí, esto es una de, de las herramientas que deberían tener todas. Hace unos sobres, cajitas y todo. Súper, súper fáciles. Y este... Yo siempre la uso. Siempre la uso. Eh, este cuadrado es de 9 pulgadas por 9 pulgadas. ¡Que viva el relajo! <risas> ¡Que viva el relajo! Estas chicas ya demasiado relajadas. Ya. 9 por 9 pulgadas. ¿Ya? 9 por 9 pulgadas. Ustedes cuando hacen o trabajan con la punch, ustedes tienen que tomar la medida de la, del cuadrado aquí, acá donde dice paper side, ¿ahí lo ven? Ahí donde dice paper side, ustedes tienen que hacer su cuadrado dependiendo de lo que dice acá. Si quieren que sea de 5 o por 8 perdón, si quieren que la, este es el tamaño de la, de la, del sobre. ¿Ya? Si ustedes quieren que sea de 2 por 3 y medio, estamos hablando de pulgadas, el papel lo tienen que cortar de 5 un octavo por 5 un octavo. Tiene que ser un cuadrado exacto, ¿ya? Un cuadrado exacto. Y aquí te dice en dónde tienes que hacer el punch guide, ¿no? En el 2, por ejemplo. Y así sucesivamente. Todo depende del tamaño de la tarjeta que tú quieres. Este viene a ser el tamaño de la tarjeta que tú quieres. Este viene a ser el tamaño del cuadrado que vas a cortar. Y este del punch guide. Ahorita les voy a explicar esto del punch guide. ¿Ya? Yo quiero una... Eh, un sobre de 5 por 6. Entonces he cortado mi cuadrado de 9 pulgadas. Ahí. Ahí. De 9 por 9 pulgadas es mi paper side. Para que salga un sobre de 5 por 6 pulgadas. Y me dice que mi punch es de 4, 1 octavo. ¿Lo ven ahí? 4, 1 octavo. Es súper fácil. Súper fácil. Hay que agarrarle nomás el truco, leer bien tus instrucciones y ya. ¿Qué pasó? Valeria Alejandra, mi amor, mira, me avisa si quieres. ¿Qué? ¿Qué? Amora, este Jennifer, ¿qué ha pasado? Está este, y ahora sí está mirando, ya se está mirando. Ya vamos a cortar. Este, como les digo, es de eh, 9 por 9 pulgadas. Eso quiere decir que el push guide debe de ser de, voy a bajar acá, aquí, ¿de cuánto les dije que era de 9 por 9? Regresamos a la tabla, si es de 9 por 9. 9 por 9 pulgadas, el punch guide es de 4 1 octavo. Entonces yo me voy aquí, vamos a bajar un poquito, ahí está de 9 por 9, me voy a la tabla y busco 4 1 octavo. Busco 4 un octavo, me pongo aquí, lo ven aquí? Acá dice 4 un octavo, voy a hacerle un poquito más ahí ahí, miren, 4, 1 octavo, ahí tengo que hacer el punch, Ya, 4, 1 octavo, el acetato es una preciosura, 4, 1 octavo, uh -huh. que dice que en 4, 1 octavo tienes que hacer el punch, entonces primero la marcas, a ver un ratito, vamos a, a sacar por completo esto, me sitúo en 4, 1 octavo, como ven aquí, Marco aquí, marco ahí y marco en este lado de aquí. Y hago el punch. Ahí está. Ay, el punch. Hay que tener fuerza. Pile, Cari, ¿se escucha la paloma? ¡Ay, qué cólera! Sí, pues, ¿se escucha la paloma? ¿Qué hacemos? Esa paloma desgrampada. Le damos la vuelta. Es, ya está marcado y solamente necesitamos marcar aquí. Y hacemos el punch. Le damos la vuelta, otra vez nos acomodamos. Debería quedar en el 4 1 octavo a la hora que le dan la segunda vuelta. Y marcamos. Ahí, a ver. El acetato es un poquito más complicado que el papel. El papel es más rápido, la cartulina es más... Más fácil de, de hacer el punch, pero ya está. Esa paloma, ¿no? La paloma es la que está fastidiando, ¿cierto? A ver. Me dicen cómo va la paloma. Ya está. Cerramos nuestro nuestra maquinita. Ay, no, está acetatos de dalma son hermosos que dice mis eh, trato de usar exacto para no botar si sí son hermosos realmente a mí también me encantan y estos de corazones eh, yo los usé para el álbum de escaperas de miércoles para el omito una preciosidad ahí está bueno, como todo está, está transparente, no sé si lo llegan a ver. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí. Ahí. ahí. Ya. Muy bien. Eh, yo voy a cortarle acá porque no me gusta mucho cuando queda esta puntita. ¿La ven? Vamos a cortarla. Son preciosos los azatatos de Dalma. Preciosos. Uh -huh. Vamos a cortar ahí, para que quede cuadradito. Y ahora sí, vamos a pegar. Vamos a pegarlo. ¿Saben qué? Bueno, he, he, he hecho varias formas de, de pegar el acetato, ¿ya? Eh, tienen varias formas, porque finalmente eh, queda aquí, se va a poder ver eh, qué es lo que ustedes eh, están poniendo para pegar. Aquí, por ejemplo, no se nota casi nada. No, no se nota nada. No. Le he puesto este pegamento que está aquí. El Acricolor. Este se lo compré a Mari Lima. Y quedó, miren, casi ni se nota. ¿Ya? Eh, si ustedes le ponen cinta, de contacto, cinta doble contacto, sí se nota, ¿no? La, la línea. En cambio, con este no se nota. Voy a probar ahora con estos dots. Estos dots Clear, que también me parecen maravillosos. Así que vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar colocarlos acá. A ver. Voy a colocar uno por acá. Creo que ustedes no lo van a poder ver porque todo es transparente. Pero me parece excelente estos Blue Dots. Ayer justo que hacía clase con mis alumnas principiantes, les enseñé todas las formas que tenemos para pegar. Hay tanto adhesivo, tanto pegamento, de verdad. Ahí está. A ver. Creo que no lo ven, porque justamente son súper transparentes. Vamos a ver el otro. De verdad, es hermoso el acetato. Chicas, a compartir, por favor. A compartir, a compartir. Es la única forma que me pueden ayudar. A compartir, queridas. Vamos a ver. Vamos sacando. Así eh, yo voy compartiendo también con ustedes las cositas que me voy comprando. Hago tutoriales. ¿Ya? Ayúdenme también ustedes a compartir. Todas tienen que salir como distribuidoras de contenido. Cuando yo termine, voy a ver quiénes han compartido y quiénes salen como distribuidoras de contenido. Ya. Vamos a ver si hacemos algo. Ahí está. No se nota, ¿no? No se nota. Son unos dots transparentes. Los tengo en este posillito. Como ven, tengo mis dots transparentes. Eh, ese pegamento es como la cola loca. Algunos le dicen así, es así mis cari. Cola loca. Uy, no, Pati, ni idea. Ni idea de lo que me dices de la cola loca. Qué gracioso. Es este. Primera vez que escucho, Pati. Pero está bonito el nombre, cola loca. <risa> No me sale y compartí. Tienen que compartir en modo público, recuerden, chicas, en modo público. Ahí está, pegó y no se ve nada, nada tampoco, ¿no? No se ve nada. Como les digo, el otro que hice, tampoco no se ve nada y utilicé este aquí, el scrap Agricolor. Es un aplicador con piquito. ¿Mm? Me dijeron que era muy bueno para el acetato. María no tiene ese pegamento. Si sí, el regalito de tener a mis cari es más en vivo. Claro, pues compartan, mis chicas, compartan. Ya está. Ya está pegadito. Ahora sí le ponemos su snap. Vamos a ponerle un snap. Yo le he puesto un blanquito aquí. Miren aquí. Le he puesto un blanquito. Pero ¿qué les parece si le ponemos eh, un rosadito? Un corazón. Me provoca ponerle un corazón. Entonces, hacemos lo mismo, hacemos lo mismo que con los otros, eh, ay, perdón, que con los otros buscamos el macho y la hembra. Ya, en este caso va a ser el corazón, y el que va a ir abajo va a ser este de acá. Hola, hola, gracias por compartir, gracias. Y buscamos el macho y la hembra. Este va a venir acá. Ahí. A ver, voy a bajar para que lo vean más clarito. Y, y, y, y este de acá va a venir acá. Así, así juegan los dos. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos a buscar. Listo. Gracias por compartir, chicas. Gracias por compartir. Le voy a poner uno de estos aquí. Aquí. A ver, a ver, ahí, voy a colocarlo acá, ¿y donde vamos a poner el snap? Acá, ahí vamos a poner el snap, yo quiero que el corazoncito, ya salió, ¿eh? ahí está Patti dice, ya salió, yo quiero que el corazoncito quede exactamente aquí, Ajá. entonces con el punzoncito que les llega, o su, pu su punzón, ahí. Espérense, voy a ver si va a llegar, porque no vaya a ser que no llegue. No voy a rogarme. No, este sí tiene bastante espacio. Sí, sí, sí, sí. Sí tiene espacio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están chicas? Ahí está. Huequito. Bienvenidas. Por Dios, tengo años guardada esa máquina y no sabía usarla. Ah esa Luisa. Oye, a, a varias personas les pasa lo mismo, ¿no? A varias personas les pasa lo mismo que tienen guardadas las maquinitas y no no le dan uso. Eso está mal, chicas, hay que darle uso a todo. Ahora sí. dónde está la maquinita, la maquinita, acá está, vamos a ver. A ver, a ver. Ahí está. Ay, qué lindo queda, de verdad, ¿no? Y ahí el macho, ahora el machito, el machín. Cari, ¿dónde venden los Snaps Cookie? Yo lo he comprado en Amazon, pero me están diciendo que Dianita tiene, eso quiere decir que también está vendiendo Snaps. Dianita de 7 Scrap. ¿Ya? Y la que eh, se entere de dónde, por favor avísenos. Están lindos los snaps. ¿Saben qué? Yo me imagino que en, en Gamarra, pero no, ahorita no les voy a decir que vayan a Gamarra, pero yo me imagino que en Gamarra también, porque esto les ponen a los bebé creces de los bebés. ¿m? Entonces, de todas maneras deben vender, ¿ya? En Gamarra, pero no se vayan ahorita, chicas, por favor. No se vayan, ¿ya? No se vayan. Vamos a estar acá distraídas. No se me vayan a ninguna parte. Está peligroso ahorita todo. A ver. Perfecto. Miren qué hermosura quedó. A ver, ¿lo ven? Hola, ¡Oh, Dalmita. Mira con qué belleza estoy trabajando. Con tu acetato. Con tu acetato de corazones que es tan hermoso. Qué bellas tus uñas. Saludos de, de una peruana escrapera viviendo en México. Hola, ¡Oh, jarajara. Gracias gracias, y sí. están mis uñas este, del verano, mis qué bellos los corazones, yo solo tengo redondos, sí, son con corazón, miren qué precioso, mis cari lo hace todo tan fácil, Diana no tiene porque dice que están caros, ah, están caros, qué lindo cetato dice Dalma, sí, es una belleza, sí, en Gamara Online, ahí están. Te quedó bello. Gracias. ¿De quiénes serán, no? <ríe> gracias por el dato, Cari. Muy hermoso tus trabajos, Miss Cari. Gracias, María Alderete. Cari güey, gracias. Linda idea. ¿Qué cosa ha dicho la Cari <ríe> Miren qué bonito. Miss Cari, buenas tardes. Hola, Medalí ¿Cómo estás? Ahí está. Y queda durito, ¿no? Miren qué bonito para... Eh, hacer sus sobrecitos, sus. Nah, vamos a hacer un intercambio. Les gustaría hacer un intercambio ahora para, estoy que me muero por hacer un intercambio. Ahora sí yo quiero participar en el intercambio. No me dejan participar, pero ahora sí quiero participar en el intercambio. Miren qué bonito, ¿no? Ahora para, estoy muy entusiasmada con, con febrero, con el Día del Amor y la Amistad. Así que vamos a usar nuestro tiempo, en vez de salir a la calle, vamos a ponernos a hacer cositas de, ¿qué les parece? De los enamorados. Miss Cari, ¿para comprar en Amazon es como comprar por Aliexpress? Sí, Jessy. Sí. ¿O qué requisitos piden? Una vez que, que me quería registrar, y pero vi algo que decía aduana y me desanimé. Eh, bueno, todo depende, porque si quieres comprar cosas grandes, sí. Si quieres comprar cosas grandes, sí, porque te tienen que pasar por aduana. Pero si son cositas chiquitas, no. No, no, no. Miren qué lindo. Miren qué belleza de sobrecitos, díganme si no queda preciosito, entonces yo estoy segura que en, eh, que en gamarra deben vender inclusive el alicatito, ¿no? Inclusive el alicatito deben venderlo en gamarra, ¿ya? Otra cosa que había estado viendo en los tutoriales, bueno vamos a dejar vamos a dejar este los sobrecitos, Vamos a dejarlos por aquí, ¿ya? Después de repente hacemos otros sobre. Si quieren, hacemos otros sobre. ¿ya? Pero vi también, eh, en realidad, lo usan bastante para tela, ¿no? Miren estos bolsitos, que siempre ahora estamos con estos bolsitos de tela. Y la mayoría nunca tiene ganchito, ¿no? Son así abiertos. También, bueno, esto está destinado más que nada para tela, ¿no? Vamos a ponerle, ¿qué les parece? Ah, este bolsito que no sé de dónde me llegó de alguien de natura. Si sí, es un alicatito hermoso, hermosito. A ver, ¿le ponemos o no le ponemos? Mis, disculpe, ¿dónde puedo comprar el acetato? En sueños Dalma, chicas. En sueños Dalma. Una belleza. Dalma, pon tu número ahí. Pon tu número, Dalmita. Gracias, mis cari. Usted siempre resolviendo nuestras dudas. Sí, pues chica. Ah, ya. Entonces les enseñaba. Así nos vienen a veces ahora las bolsitas estas para, para comprar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponerle el, el snap, ¿no es cierto? Vamos a probar. En tela. Vamos a probar en tela. Vamos a poner el anaranjadito. O negro. Mejor negro, ¿no? Para que se vea. Claro, pues mis cari, negrito mi ya. Yo, yo ya empecé, ahora ya le quiero poner a todo <risa> Ahora ya le quiero poner a todo Ya, entonces, dos igualitos Como estos, dos igualitos Ahí está Y el macho y la hembra Voy a bajar la cámara Sigue la paloma Es lo que más me preocupa El macho y la hembra Vamos con la hembra A ver la hembrita como le digo yo a Ahí está. ¿Cómo se dan cuenta? Porque a la hora que los juntan, enganchan, ¿ves? Entonces, así se dan cuenta. No me voy a, no lo voy a sacar con esto, porque si no, de repente se me sale una uña y qué roche, ¿no? Ahí está, ya están mandando el, el dato. <ríe> lo máximo, son las chicas hoy. Ahí está, lo máximo. Son lo máximo, chicas. Gracias, gracias por la ayuda. Entonces, este va aquí, porque este es el que recibe. Y este es el que da. <ríe> ya, ahí. Muy bien, cerramos aquí. Vamos a probar con telita, ¿ya? Entonces, en este caso, tendría que ser así. Vamos a ponerlo en la mitad para que se vea lindo, ¿ya? Mitad, mitad. Mitad y mitad. Ay, voy a subir. Ay. A ver, la mitad de este. Cinco, más o menos. Hola, chicas. Bienvenidas. En cinco. Entonces, acá. Ay, la cari. A ver, ¿dónde estamos? Ahí, más o menos. Ahí. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hueco por los dos lados. Por los dos lados huequito. Bien pronunciado el huequito. Entonces, vamos a colocar este primero. A compartir, chicas, a compartir... Colocamos aquí, ahí lo ven, le ponemos aquí, ahí, ahí, ahí. Está la maquinita, el alicatito. Y vamos a ponerle acá y apretamos. Y no hay que apretar mucho, ¿eh? es un poquito nomás. Y lo engancha perfectamente. ¿Lo ven ahí? Lo aplasta porque termina, es como una puntita. Y ahora, el otro. Oye, veo dos huecos acá. ¿Cuál es el verdadero hueco? ¿Este? A ver, sí, este es el verdadero hueco. No sé por qué hay dos huecos acá. Y colocamos este de aquí. A ver si sí está muy bien. A ver, a ver. Ya terminó de hablar presidente, cuéntenme. Cuéntenmelo todo y exageren. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahora le voy a poner a todo. ¡Ay, qué chévere! Ya mi bolsita tiene su snap. Ya se cierra. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Cari, ¿sabes qué números son los snap que están usando? Uy, a ver, vamos a ver qué números son. ¿Tendrán número acá? No, no tienen número, pero te puedo dar la medida. A ver, exactamente es de uno, un centímetro. De un centímetro. Y menos de media pulgada. De un centímetro. Sí. Yo, como les digo, me imagino que en Gamarra deben vender. Así que busquen online. Nadie se me va a Gamarra. ¿eh? Nadie. Nadie. Acá están, miren. Ah, no. Estos son los colores. Miren, no, no, no nunca le había dado la vuelta. Eh, me parece que estos son los colores, miren. El B38, el B18, B47, el B3, B7, así. Qué chévere está, de verdad. Ahorita voy a ver si es que tiene, pero miren, ahí ya está. Ya tengo mi bolsita que no estaba, que no tenía ningún segurito, ya tengo eh, con su segurito. Ahí está. Qué bonita, ¿no? Entonces, me parece maravillosa la maquinita. Así que, cómprensela, si pueden comprársela. A ver, las leo, las leo. Oh, mejor que no lo están viendo. Ese pata no dice nada. Ah, ya, Anita. Sí, hola, Cari. ¿Dónde compraste? Hola, Sonia. Lo compré en Amazon, chicas. En Amazon compré esto. Pero estamos hablando que es muy probable que lo tengan en gamarra. Pero no se me vayan a gamarra. ¿Ya? Por favor, no se vayan a gamarra. Me, este, dice Pati que hay tienda online, así que. Una tienda online sería lo máximo. Ahí está. Miren qué bonitos quedaron los sobres. Hacemos otro sobre, pero con cartulina de así como esta, con mi cartulina de carpetas de miércoles. Puede ser, ¿no? Podemos hacer otro. ¿Qué dicen? Ay, me encanta este. Miren qué bonitas quedaron. En Fénix puede ser que vendan. Sí, de repente, hay que averiguar. Yo me la compré muestra tu maquinita, ahí está la maquinita, es una preciosura, muy bonita, esta es la que he hecho, la otra que he hecho, ahí está, vamos a hacer otra ya, para las que recién han llegado, vamos a hacer otra, me, me ha encantado, ¿saben?, me ha encantado, me ha encantado, ¿con qué lo hacemos?, con alguna, un papel de, de mis escrapera de miércoles, de todas maneras, este me encanta. Este de aquí. ¿Qué les parece? Mm, yo voy a poder poner eh, amarillito de repente. Espérense, espérense. O uno de amor. También puede ser este, ¿verdad? Ahora que se viene el Día del Amor y la Música. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Un alicate para poner snaps. Estos son los snaps. Los famosos snaps. A ver, ¿están ahí? Eso dice. ¡Ah! Apareció. Apareció. La que estaba desaparecida. Apareció. <risa> Miren, yo les, yo les muestro más o menos cómo tengo. Un poquito desordenada, pero así tengo mis, eh, a ver, eh, las medidas de mis sobres, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí es de 9 por 9. Este es justo del tamaño que hemos hecho, de 9 por 9. Vamos a hacer otro de 9 por 9. Vamos a hacer otro de 9 x 9. Y acá tengo todos todo los tamaños de los sobres y cosas que yo ya sé más o menos cuál es el que necesito para mí. Este, ¿Cuál es el que necesito para mí? Mi álbum, ¿no? Y a un ser otro de 9 por 9. Me gusta el tamaño 9 x 9. ¿Qué dice? Estamos acá. A compartir, chicas, a compartir. A compartir. 9 pulgadas por 9 pulgadas, ¿ya? 9 por 9. Todavía tenemos las colecciones de scraperas de miércoles tan hermosas que ven aquí las tenemos a la venta 9 por 9 ahí está a ver dónde está la maquinita la maquinita, la maquinita, esa maquinita entonces como les dije que si era de 9 por 9 aquí te indica de cuánto por en cuánto tienes que hacer el punch en 4 un octavo entonces, me voy a 4, 1, octavo. Marco. Hago el punch. que le dicen? A ver, esperen un ratito que no saque este. Y acá. Ay, no Ay, está totalmente abierto. Ay. Es mucho más fácil el, el punch aquí en los... En las cartulinas, ¿no? Bien. otro más aquí y es muy fácil usarlo, muy muy fácil ya está muy bien vamos a doblarlo es así de fácil y de sencillo. Ahora que viene el amor y la amistad, podríamos hacer sobres. Vamos a ver qué vamos a hacer para intercambiar. Vayan pensando. Ahí está. Ahí está nuestro sobrecito, ¿ya? Voy a hacerle esta esquinita Le quiero quitar este lado de acá, no me gusta. Ahora sí voy a usar la cinta doble faz. Vamos a usar la cinta doble faz. Uy, ya vieron que en Mercado Libre hay. Ay, chicas! ¡Qué chévere! Que todas tengan su, su maquinita. Ya. Vamos a pegarlo bien pegadito aquí. Ya el último sobrecito, ¿ya? Que ya comienzan a hacer un montón de sobres. A todo le van a poner sus, sus snaps. Uh -huh. Ya está. Y ahora, ¿qué color le vamos a poner acá? mis para su colección digital de escroperas de miércoles, ¿en qué cartulina me recomienda imprimirla y con qué tipo de impresión? Eh, puedes eh, utilizar tu propia impresora de casa, de tinta continua, sin ningún problema. Y usa opalina, Jessy. Perfecto con opalina. Sí, también en Aliexpress, hay está. Hola, ¿qué regla? ¿Qué regia esa herramienta para sobres? Claro, la mayoría debe tener, debería tener esta eh, herramienta para sobres. Es una, una maravilla. A ver, ¿qué le ponemos? Estos colores son bien suavecitos, así que yo creo que tendría que ponerle el rosadito. Uh -huh. El rosadito creo que tendríamos que ponerle. Y ya no corazón, porque ya mucho corazón. Vamos a poner el rosadito. Ya, entonces buscamos las dos piecitas que van a soportar la hembra y el macho. Luego... Colocamos la hembra y luego el macho. A ver, a ver. se me vaya a pasar. Acá está. Ya, ya lo reconozco, ya. A ver, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ahí está. Ya, hembra y macho. Y si ven, queda como una puntita ahí, ¿lo ven? Ay. Ahí queda como una puntita. Esa puntita es la que aplasta el alicatito. Pero suavecito nomás, suavecito. Mm, ahí está doña Mora contestando. Muy bien. Sí, estamos de vacaciones, chicas. Volveremos renovadas y recargadas. Muy bien. Vamos a ver a dónde lo vamos a poner. Yo digo aquí. Ahí. Entonces, este es el que recibe. No importa cuál ponen primero y cuál ponen después, ¿eh? No importa. Eso no importa. Entonces, colocamos aquí. Este lo colocamos acá. Agarramos la maquinita. Ya termino, ya termino. Ya para que no se aburra. Es que ya lo, le agarré la... Y me encantó, ¿ah? ¿eh? Ya está ya está y ahora el otro y el último ya me voy para que no se acojan ahí ponemos este acá me parece de verdad genial para nuestros álbumes sería maravilloso ya está hay que tener un poquito de cuidado para que no se les arrugue la cartulina. De repente apreté mucho, porque la cartulina realmente es bien gruesita, ¿ya? Entonces no hay que apretar mucho tampoco. Ahí está. ¿Ya? Esta salió un poco más levantada, porque ah? Acá tiene ahí su forma de cerrar diferente. Acá van a poder meter más cosas, así, no sé... Bueno, no he traído nada para meter este. ¿Entra? No, no entra. No he traído nada para meter. Pero ahí está. Ahí cerró. Está un poquito más levantadito. Mira, que los demás. Que los demás. Ahí están. Les he mostrado cómo funciona la maquinita. Espero que les haya gustado. Ahorita las leo ahorita las leo ahorita las leo este es el otro que hice de, de scraperas de miércoles ahí está. este se ha quedado más derechito no sé si está un poquito más englobadito pero ahí está varios sobrecitos espero que sí les haya gustado realmente lo que les he enseñado y utilicen esta maquinita la que lo tiene y no lo ha usado ahí está es una maravilla los colores, ¿quieren que les muestre los colores? A ver. Aunque gramaje, ya contestó. Desde Lima, desde las 9 pm hasta las 4. Ah, ya, ahí toca queda. Y de aquí, el foto, del foto. Y última preguntita. Es que yo recién estoy aprendiendo. Ya compré las dos colecciones, la física la digital. La portada de la física, ahí, a ver, a ver. Era más gruesita, ahí. Y el color también se ve bien bonito, como para los y también eh, impresionante. Sí, sí, todo tienes que imprimir, yes, y todo. ¿Me puede mostrar los colores? Ya voy a mostrar los colores. Ahí está, eh, Mari Carmen está eh, eh, contestando. La portada física está en el papel cuché brillante. El de los taxis igual que las otras, caterinas sí es tinta. Ahí están los colores. Esta me, la estaba probando y la mezclé ahí. Ah, creo que los códigos quería la Pati. Ahí está. Ahí está, ahí está. Mm, lindo los colores, ¿no? Ya, chicas, ahora sí. Prueben entonces, cómprense su maquinita. Yo tengo otra máquina que me compré en Gamarra, les cuento. Otra maquinita, pero eso sí es más grande, que forra botones. Y hasta ahora no la he usado. No está bien, ¿no? No está bien comprar sin usar. Así que eh, estos días que estoy un poquito más, más libre, en, en realidad no tan libre, porque igual tengo clases con las alumnas, tengo clases con la principia, Tengo más trabajo creo que durante el año. Pero ando un poquito, este, que quiero hacer cosas, así que voy a ver si me vuelvo a conectar para hacer otra, otra demostración de esa maquinita que tengo para forrar botones. Que yo no le doy mucho a la costura, pero la compré. Y, este, y no la uso, así que esa también me la compré en Gamarra, por ejemplo. Entonces, podría servir tranquilamente para algún albumcito que queramos cerrar y que usemos tela y, y lo forramos, ¿no? Voy a hacer esos sobres. Claro, hagan sus sobres. Ya enseña cómo se forran los otros. <risa> sí. Ya, muy bien. Les quiero enseñar eh, para las chicas que no habían visto. A ver, ¿dónde está...? ¿Dónde está antes de irme? Antes de irme, quiero mostrarles. Ah, ya que está Morita por ahí. Quiero que sepa que la extraño. La extraño muchísimo. La extraño la Morita. Y por eso es que ayer en, la, en el aula de principiantes hice esta, este layout. Ahí está la Morita. La Morita. Ahí estoy yo. Estas fueron las fotos que inspiraron el logo que hicimos para Scraperas de miércoles. Ya está terminado. Es un layout súper simple. Así estilo clean and simple. Pero quedó muy bonito. Y ahí está. Tiene su base todo. Quedó linda el layout Así que, Morita, para que sepas que te extraño un montón y espero que volvamos pronto de vacaciones y volvamos a las escraperas de miércoles. Antes de irme, antes de irme, quería mostrarles lo ultimito, ¿ya? Cariwi, que no sé si está por ahí, está haciendo unos portamascarillas, voy a dejar acá, a peritos, personalizadas, le mandé pedir para toda mi familia... Miren qué hermosas sus portamascarillas. No sé si estará por ahí, espero que sí. Eh, bueno, acá en mi familia somos un montón y quería mostrarles. Miren qué bonitos los portamascarillas. Este, por ejemplo, es de Salvador. Y ustedes pueden mandarle a hacer el nombre con algún detallito eh, en especial, ¿no? Son súper útiles ahora que necesitamos eh, guardar nuestras eh, mascarillas. Ahí está. Miren. Qué bonitas, ¿no? Y yo le mandé acerca a uno de, de, de los integrantes de mi familia. Este es de Salvador. Este es de Celeste. De, bueno, a mi hija le dicen Celeste, pero ella es Gabriela. Y es Gabriela Celeste. Y miren qué bonita ha hecho el nombre de Gaby. Y ella le encanta la costura. Hace sus amigurumis, la mayoría sabe. Entonces le mandé a hacer que tenga un ovillito. Y miren qué bonito le quedó. Este es el de, el de Celeste. A mi mamá, que le encanta la cocina, le dije, tienes que ponerle algo, pues, de que sea de cocina. Y ella le puso así, mamá beba, porque así le decimos a mi mamá beba. Y le puso este detalle de la cocina, miren qué bonito. No quería entregarle a mi familia hasta mostrarlo. <risa> Paloma es mi hija, la que tiene 15, perdón, va cumplir 16, y ella es la más coqueta, siempre está con el piquito pintado, como yo le digo, y también le puso ahí un labial y una boquita a Paloma, cada uno con diferente color como para no equivocarnos, este es el mío, a esta yo le dije que me ponga mis Cari y me puso unas florcitas ahí, ¿no? Todo con vinil, una maravilla. Y mi suegra, que nosotros le decimos mamá Ana, ella se llama Ana María, que también está viviendo conmigo desde que ha empezado la, la pandemia. A diferencia de eh, la mayoría de las suegras, yo me llevo perfectamente con ella. Es como mi madre realmente. Eh, es muy linda mi suegra. Mi esposo es un hijo único, así que ya se imaginarán. Eh, y, y a ella le encantan las flores. Yo aquí compré unos, eh, ahora en la pandemia compré unos eh, eh, como bioguertos, y ella está entregada totalmente a las flores. Ahí las mantengo entretenidas, ¿no? Así que la mamá Ana le puso unas flores. Miren qué bonitas, bien bonitas las, eh, las portamascarillas que está vendiendo Cariwi. Así que la que esté y le guste, y esté interesada, se comunica con Cariwi. Eh, el de mi esposo ya no aguantó. Ya, yo quiero mi portamascarilla, pero el de mi, a mi esposo le puso un, un este, casco de ingeniero, porque él es ingeniero, así que este él ya lo está usando. Pero miren qué bonitas eh, las, los portamascarillas. Muy bien, chicas, eso es lo último que quería decirles, quería contarles esto de las, del portamascarillas, la maravilla esta de la maquinita que hace estas preciosuras. Ya volveré. Eh, para entretenerlas, para olvidarnos de todo esto que está pasando, o al menos para entretenernos un poco y no estar eh, eh, pegadas en la televisión, por favor no estén mirando televisión todo el día ni psicociándose. hay que cuidarnos mucho, hay que lavarnos las manos, hay que tratar de salir lo menos posible, estamos en plena segunda ola, y necesitamos cuidarnos más que nunca, ¿ya? Así que este, bueno, las dejo Qué bueno que les ha gustado, espero que todo les haya gustado, les mando un besito y cuídense mucho y nos vemos a ver si mañana me vuelvo a conectar para hacerles algo o demostrarles alguna cosita que tenga por ahí. Ya, Un besito, bye bye.